Bienvenida a tu canal favorito de costura, en esta ocasión tenemos unos diseños que te gustarán muchísimo, así que por favor quédate hasta el final del video para que juntas podemos alimentar esa creatividad y plasmarla en los diseños que haremos con nuestras propias manos. Acá tenemos este hermoso vestido de color amarillo y miren cómo la pechera le hicimos ese corte ovalado que hace que se vea diferente y original, con detalles súper delicados para que llame mucho más la atención. Recuerda que si quieres ver los tutoriales tenemos un grupo de WhatsApp donde semanalmente subimos un tutorial nuevo y es perfecto para que nuestras principiantes sean toda la profesional. así que no lo puedes dejar pasar a este miembro de nuestro grupo de WhatsApp desde ya. Sigamos con otro atuendo que me encantaría que pudieras realizar en tu hogar. Como por ejemplo este hermoso conjunto donde tenemos colores pasteles. Para la parte de la pechera que es un, en estilo de crop top tenemos un estampado de rosas gigantes que llama tanto la atención e inspira mucha elegancia. Y para la parte de la falda, que tiene pretina gruesa y plices de tablones, tiene franjas también con los colores pasteles de la misma pechera. A pesar de que son estampados diferentes, los colores combinan perfectamente. Y qué decir de este hermoso vestido donde tenemos unos tirantes muy finos y tenemos una decoración o un estampado hermoso. Seguramente has visto estampados como este en la textilería, donde tiene unos estampados repetitivos en la parte de arriba, pero en el pie tiene un diseño totalmente diferente que captura la atención. Este vestido también es un vestido perfecto para las chiquitas de la casa, porque tiene colores muy divertidos y llamativos, con unos lacitos delicados a los costados y unas mangas acampanadas. Las telas con este tipo de bordado y pequeños agujeritos son excelentes para los atuendos de las nenas, porque son unos diseños que hacen que el atuendo se vea mucho más elaborado, lo que te ayudará a ganar mucho más dinero. Puedes encontrarlo con figuras diferentes y colores variados. Y puedes realizar este diseño con muchos voladitos, con billes de pomponcito y un lazo gigante para la decoración. Y qué decir de este hermoso vestido donde le agregamos como accesorio una panty. Tiene un estampado de rosa y le agregamos bies rojos y lazos rojos para resaltar. El siguiente vestidito se ve mucho más delicado y para una ocasión bastante casual y tiene este color verde agua. También le agregamos un bie en la parte de la falda, lo cual quedó muy, muy original. Detalles simples y sencillos también hace que resalte su originalidad y valor. Me encantó el botón que colocaron en un costado para poder identificar tu marca y darte a, a conocer tu propia manualidad. Miren que en la parte de atrás es mucho más elegante y moderno, porque hoy día se está usando mucho ese hermoso escote con un lazo muy pronunciado. Acá tenemos un vestido de color rosa pálido con pequeños lunares y bolsillo a los costados. Esas mangas abombadas hacen que se vea como una auténtica princesa nuestra nena. Miren que nosotros le podemos agregar accesorios de forma creativa para que este diseño se vea mucho más atractivo. Y lo podemos realizar de diferentes colores y tonalidad depende de tu creatividad. Acá tenemos este hermoso vestido de maripositas lo cual hace que se vea mucho más tierno. Recuerda que lo tierno se vende así que es un punto a tu favor escoger estos tipos de estampado. En el torso le agregamos una cinta o una franja de color rosa pálido y unas manguitas muy pequeñas que hace que se vea mucho más delicada. No olvides el escote que hoy día está imponiendo la moda y enamora tanto a los clientes. Aquí tenemos otro tipo de escote que lo puedes agregar para tu diseño. Acá tenemos un vestido de color fucsia, también con su botón que distingue el trabajo y el emprendimiento. Espero que lo puedas realizar de esta forma, utilizando los detalles y materiales que más te gusten. Otra creatividad muy hermosa es este, este tipo de chumper que se ve súper súper hermoso y podemos utilizar tela de lana o tela eh, de piel de durazno que hace que se vea mucho más delicado y se hace que el trabajo se vea mucho más original. Le agregamos unos bolsillitos con unas orejitas, ojitos y también bigoticos que hace que se vea también súper delicado y creativo. ¿Qué esperas? Pon en práctica esta creatividad para tu em emprendimiento y empezar a ganar dinero. No olvides darle aquí el botón unirte para ser miembro de nuestro canal y disfrutar de hermosos tutoriales que ayudarán muchísimo sobre todo a las principiantes. Nos vemos en un próximo video.